Hola Géminis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este a tu espacio de Biosabiduría Ancestral y el día de hoy tenemos para ti este regalo maravilloso de la guía del 23 al 30 de septiembre estamos terminando ya este mes, este maravilloso mes 9 y alistándonos para empezar octubre y cuéntame cómo te ha ido con todo este movimiento estos cierres de ciclo, eh, algunas tomas de decisiones importantes, quizá ya las tomaste o estás pensando en tomarlas. Y bueno, vamos a ver qué tiene para ti el día de hoy este oráculo, el oráculo de biosabiduría, el oráculo del mapa mágico. Y quiero recordarte que este oráculo no es adivinatorio, en realidad esta guía es para que identifiques cuáles son aquellas partes ¿Qué requieres? Trabajar en ti mismo, sanar, para que puedas avanzar en este sendero del alma hacia tu despertar espiritual, hacia la conexión con tu alma, con esa divinidad en la que tú creas. Y finalmente te voy a regalar un mensaje de tus ángeles, este mensaje canalizado que quieren compartirte, Géminis. Para que puedas encontrar la paz en tu vida y puedas vivir de manera plena a lo largo de ella. Recuerda que al ser una tirada general puede ser que se ajuste o no a tu energía, a lo que estés viviendo en estos momentos. Y sin embargo te pido que todo aquello que resuene en tu alma, resonar es cuando vibra en tu corazón, cuando dices, ah, esto sí me checa, esto como que sí están hablando de mí, tómalo, anótalo y trabájalo durante estos días para que puedas ver un cambio positivo en tu vida. Las primeras cinco cartas nos van a hablar de cómo estás trabajando estos, cómo está tu presente, cuáles fueron aquellas situaciones que te llevaron a vivirte hoy en día. Cuál es la recomendación que te hacen, te van a hablar también de estas resistencias Y ahorita te lo voy a ir eh, mostrando poco a poco Bien, esta carta, la primera carta que tomo es la carta del hogar Esta carta nos representa tu presente, cómo estás viviéndote en estos momentos Bien, la segunda carta que estoy sacando Nos habla de aquellas situaciones que estás viviendo o que experimentaste Mira, sacaron, salieron dos Que te están llevando a vivirte de esta forma en el presente ¿Ok? La segunda carta es la carta de la educación La tienes Boca arriba, la primera, la primer carta la tienes boca abajo, la carta del hogar, que es como estás vibrando en tu presente. La siguiente carta nos habla de las recomendaciones que te hacen para que puedas trascender aquellas decisiones o aquellas experiencias que eh, pareciera que se están atorando en tu vida, ¿ok? La siguiente carta que voy a sacar para ti, Géminis, te voy a poner aquí. La siguiente carta que voy a sacar para ti nos va a hablar de la recomendación, perdón, de las resistencias. Las resistencias en las que no quieres avanzar, te cuesta trabajo tomar la decisión. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir. Tienes los detalles, la carta de detalles. Es una carta con libros, hay una brújula, hay una lupa Y en esa lupa en, se encuentran las palabras claridad ¿Ok? Están diciendo, hay que tener claridad Ahorita lo vamos a desmenuzar más Y finalmente, en esta primera tirada general Vamos a ver qué te recomiendan En este video vamos a hablar primero... Esta tirada general Después habrá unas cartas más Que nos van a hablar Del amor y del dinero Sin embargo, bueno Vamos a iniciar eh... Bien, en tu presente Te recuerdan Que no requieres Géminis, no requieres estar buscando En otro lugar La felicidad, la paz la tranquilidad, las respuestas están dentro de ti, seguramente en estos últimos días de, de estas últimas semanas has estado viviendo bastantes experiencias que te han llevado a sentirte movido, movida emocionalmente y a veces hasta como a dudar del lugar en donde te encuentras, si eres, si está bien ser como eres, si hay que cambiar, si alguien te acepta, si no te aceptan y eso mueve tu interior, por supuesto que Siento Géminis que de repente has estado tan enfocado, enfocada en ser aceptado, aceptada que te has olvidado de quién eres en realidad. Te has olvidado de esta esencia de este poder que tienes Géminis y hoy es importante que recuerdes que siempre estás en casa estas situaciones que te llevaron a sentirte un poco fuera de ti, a sentir dudas, fueron eh, situaciones, esta carta tiene a una chica que está como si estuviera leyendo, como si estuviera aprendiendo algo Y está saliendo una luz de este libro Esta luz está acompañada de un hada, bien podría ser un ángel o bien podría ser... Eh, Dios mismo, aquí lo representan como un hada por la magia que, que encierra las hadas y porque es una manera sutil de comunicarte, Géminis, que todo está bien y que es importante reconocer quién estás siendo hoy en esta nueva vida. El ave representa esas ganas de liberarte, de ser feliz, de volar, de ir por tus sueños, Géminis. Es un buen momento, ¿ok? Es un buen momento para ti. Estás dejando la versión vieja Géminis para avanzar hacia una nueva vida. Si sí, estas situaciones te han hecho dudar de dónde estás parado hoy, en este momento. Y te recuerdan que siempre estás en casa y que la respuesta está en tu interior. ¿Cómo vas a encontrar esa respuesta en tu interior? Es importante que escuches las conferencias que te voy a dejar aquí abajo y adicional te des tiempo de estar contigo en esta soledad, en esta quietud ¿ok? que si tienes oportunidad de, salir, de un, salir a un viaje que te permita conectar con tu esencia empezar a valorarte porque de repente Géminis esto nos muestra esta carta del hogar de cabeza nos muestra que hay veces que ni siquiera sabes quién eres y en esta duda te dicen, la recomendación es, en estos momentos, Géminis, las, la toma de decisiones debe, debe ser lenta, no te precipites a tomar alguna decisión solamente porque eso, en tu mente hay una idea de que serás aceptado, serás exitoso, ganarás más, eh, serás más poderoso, poderosa. Es momento de detenerte, es momento de pausar, ¿ok? De hacer esta pausa que te piden en este viaje para que tú mismo, tú misma puedas encontrar nuevamente el camino que te va a llevar a recuperar la creencia, recuperar esta sensación de vivir en tu casa. Es muy importante, Géminis, que... En este encuentro contigo mismo, contigo misma, tómate ese tiempo, tómate un fin de semana, toma vacaciones, si tienes eh, familia o pareja, váyanse juntos, o si no te nace porque en estos momentos pareciera que quieres estar solo o sola, como darte ese espacio, háblalo, sé honesto, honesta con, con quienes te rodean y di, quiero estar solo, quiero estar sola. Quiero viajar en este momento solo o sola, puesto que eso te va a ayudar. Primero te va a abrir nuevo, a nuevos panoramas, te va a permitir encontrar respuestas a lo que hoy pareciera no las tienes y te invitan con esta carta de detalles, te invitan a justamente entrar en esta conversación con tu brújula interna, con tu guía interna y esa guía es tu alma. ¿Ok? Esta alma te va a dar la claridad para que puedas tomar mejores, buenas y mejores decisiones, nuevas sobre todo. Te dicen con esta imagen, eh, deseo, alcances a ver las luces, estos son ángeles que están alrededor de ti, ¿ok? Estás acompañado de ellos, acompañada de ellos y siempre, siempre vas a estar siendo guiado. Guiada. Te invitan, sí, a dejarte guiar. De repente, Géminis, a veces... Cuando pides ayuda y se te muestra el camino, como no es o no está alineado a lo que tú quieres o a como tú creerías que sería lo mejor, no lo tomas y entonces empiezas a dudar más y empiezas a querer eh, mantenerte en una zona de confort, mantenerte en una zona cómoda, en lo que te da seguridad Aún cuando te sientes incómodo o incómoda, aún cuando te sientes ya como sobrepasado de todas estas eh, formas que ya no te funcionan, a veces esas dudas sobre la guía que recibes, es eh, a veces puede más, a veces te dejas llevar más por el ego que por tu sabiduría interna. Y aquí te invitan con esta carta, con esta carta del coleccionista de huesos a soltar justamente esas creencias viejas, que hay en ti y que ya no están funcionándote eh, y que es importante romper estos viejos paradigmas importante romper estos viejos paradigmas para que avances lo viejo ya no te sirve y ya lo sabes Géminis aquí te lo están diciendo eh, y lo viejo puede ser, ahorita lo vamos a ver lo viejo puede ser también en esta etapa eh, tuya laboral en la que a lo mejor ya llevas mucho tiempo o el tiempo que llevas sientes que no ha sido productivo Y te dicen, muévete Es momento de tomar una nueva una nueva visión de las cosas Vamos a ver cómo qué es lo que tienen para ti en esta parte del empleo En la parte eh, en la que son tus fuentes de ingresos Porque a veces sientes ese miedo, Géminis de qué va a suceder, qué va a pasar, hacia dónde sí y hacia dónde no ir y ante esas dudas y ese miedo eh, te dicen es momento de un movimiento y en la parte en la que generas ingresos exacto, tienes tiene mucho que ver esta carta tienes la carta número 11 que es el número del equilibrio y acto de equilibrio se llama esta carta Es una chica que pareciera está tomando un hilo Viendo cómo pareciera que ese barco pudiera caer, pudiera no caer Se está yendo el amor, se está como volando todo, Toda esa parte se está desvaneciendo Es un momento importante Géminis, para que tomes decisiones eh, enfocadas en lo que realmente quieres En lo que realmente quieres y deseas vivir Es por ello que como te sientes en este desequilibrio Sientes que no estás siendo tú Sientes que no estás en casa Entonces te dicen, ok Primero, viaja contigo mismo Y este viaje puede ser interno Como una conversación, una comunión contigo mismo Contigo misma o hacia el exterior Para que te encuentres para que abras esos panoramas, y te dicen, empieza a soltar aquello que ya no está funcionando en ti, Géminis, y te lo refuerzan, te refuerzan, para que llegues al equilibrio hay que soltar, hay que dejar ir aquellas ganas de querer seguridad, la seguridad en realidad es una ilusión, puesto que la vida misma es una aventura, En esta en esta parte del dinero Para que logres este equilibrio Vamos a ver qué es lo que hay que soltar Cómo es que vas a llegar a este A empezar a tomar este equilibrio Confianza Tienes la carta el jardinero gentil De derecha y esta carta es muy positiva ¿Qué es lo que hay que soltar o qué es lo que requieres trabajar? Para que eh, tu economía, tus negocios, tu situación laboral tome un equilibrio Es ir por tus sueños y confiar que Dios o ese poder superior en el que tú creas Siempre está contigo y está vigilándote La cara de la anciana que ves ahí arriba en la parte, eh, en la esquina Representa ese poder superior. Si lo puedes ver, es una carta en donde muestra certeza, muestra tranquilidad, paz. Y en esta carta te dicen tranquilo, tranquila. Es importante, de hecho, eh, te lo han estado diciendo en los videos anteriores: es importante que ya le des paso a tus sueños, ya le des paso a sus proyectos nuevos. Ok, no, eh, posiblemente si estás viviendo una situación laboral en alguna empresa En donde no te sientes tranquilo, tranquila o equilibrado Es momento de soltarla para entonces hacer sí lo que ya está en tu mente Y esas ideas que han estado surgiendo bastante, bastante a menudo lo que, lo que Esta es la parte que te piden que sueltes tus dudas Y empiezas a confiar tanto en tus sueños, las ideas que te llegan los mensajes que recibes ¿Cómo te vas a dar cuenta cuáles son los mensajes que recibes y que están siendo guiados por tu alma para tu trascendencia? Eh, puedes encontrar diferentes números seguidos Puedes escuchar diferentes conversaciones en donde estén hablando de algo similar a lo que tú estás buscando o estás sintiendo en tu interior Puede acercarse a alguna persona y puede decirte, eres bueno en esto, ¿por qué no haces algo similar? Algo como este tipo de negocio, con ideas. Y esas ideas hacen que tu corazón se alegre de tan solo pensarlo. O empiezas como a decir, ah, sí, y se podría hacer de esta manera. Y empiezas a ser creativo creativa. Ese es el momento y esos son los momentos en los que te está guiando tu alma. Síguelos. Dale rienda suelta. Le rinda suelta puesto que antes de terminar este mes, ok, te dicen, si tú, no, si tú te haces caso, te darás cuenta que lo que hoy crees que es seguro, ok, lo que, esta zona de confort, esta zona segura, lo que tú hoy crees que es seguro, no te está dando ese equilibrio que tú deseas y que eres digno de él o de este equilibrio o esta abundancia, y esta carta, el palacio dorado, la tienes de cabeza. El palacio dorado eh, habla de la abundancia de la cual somos merecedores todos. Sin embargo, hoy en este presente la tienes de cabeza, puesto que hay que trabajar con estos sueños, ¿ok? Te sientes desequilibrado, desequilibrada, tienes dudas y entonces no puedes. Esto esto genera que no puedas ver toda la abundancia que está a tu alrededor. Al no poder verla, entonces empiezas como a hacerle un poquito más de eh, caso al ego, a los pensamientos en escasez, eh, a los pensamientos en miedo de no puedo, no soy capaz, no me siento equilibrado, equilibrada, entonces te nos vas como en el, al lado del drama. Y entonces Géminis, ahorita en esta guía para tu alma te dicen, ok, ya te estás sintiendo así, pero hay que darle este giro para que empieces a cambiar tu energía que está vibrando por hoy en, en energía de escasez y entonces puedas empezar a vibrar una energía alta para que se empiece a manifestar y, y empieces a observar toda esa abundancia en ideas, en proyectos, en empleos, en oportunidades de negocio que se te van a presentar en la parte del dinero, en la parte, eh, en la parte económica, ¿ok? Y en la parte de tus relaciones, vamos a ver cómo te has estado sintiendo en relaciones, puesto que al tener dudas de quién eres y de lo que realmente quieres hacer, bueno, pues eso también impacta mucho en todas, todas las relaciones que vivimos. Ok, en tus relaciones... Tienes la carta la congelación de cabeza, ¿ok? Y esto nos dice, no es momento, Géminis, de tomar decisiones, puesto que al estar dudando en esta vida, en este presente, de quién estás siendo y hacia dónde vas, eh, puede generar diferentes resentimientos y las decisiones que llegues a tomar, Puede ser que las las eh, empieces a tomar desde el ego, desde el resentimiento, la carencia, el dolor y esas decisiones en lugar de elevarte en la energía y al siguiente nivel lo que van a hacer es estancarte. Entonces hoy te dicen, en relaciones por hoy, por estos momentos, no es bueno tomar decisiones, mantente observando, mantente quieta o quieta, ¿ok? En esta quietud, en esta congelación, te darás cuenta realmente de lo que quieres y no en tu vida. Vamos a ver qué más te quieren decir en estos momentos sobre tus relaciones. Bien, esto está muy, muy alineado. Qué bonita carta te salió. En esta quietud... Géminis te dicen, al darte cuenta de lo que realmente quieres y no en tu vida, es momento de que lo empieces a limpiar. Esta carta, la limpieza de la casa, hace referencia a dos aspectos. Literalmente limpiar tu casa, sacar físicamente aquello que ya no te sirve, aquello que ya no usas, de dos o tres meses hacia acá, que ya no usaste, es importante que lo saques, lo viejo, cuadernos, papeles, los, eh, vende lo que ya no utilizaste, permite que otras personas puedan darle un uso adecuado, un uso correcto, limpia totalmente tu casa física y también en el momento que estés haciendo esta limpieza física de tu casa, es muy importante... Que hagas una meditación, este ejercicio de la limpieza física es también un ejercicio en meditación contigo mismo, contigo misma. Y recuerdes y, le, y te pongas en esta disposición divina con, con el ser en el que creas y le pidas que te ayude a sanar a través de esta limpieza física lo que haya que sanar en tu interior. Y déjate guiar, seguramente habrá llanto, habrá recuerdos, habrá descubrirás resentimientos pasados, viejos... Es importante que lo sanes, que empieces a practicar el perdón, el perdón hacia ti mismo, el perdón hacia las demás personas, ¿ok? Limpia la casa, te dicen limpia la casa Géminis, no tomes decisiones, solamente haz esta limpieza, encuéntrate, puesto que todas estas dudas están generando resentimientos, entonces queremos que... Que limpies para que recibas lo nuevo No tomo las cartas que salieron puesto que fueron varias Y bueno, es eh, importante que salga una, máximo dos Para que la energía esté fluyendo, ¿ok? Entonces las estoy barajeando nuevamente Voy a sacar la última carta que nos va a decir Cómo vas a estar sanando esto que te están diciendo y la recomendación que te hacen justamente es La montaña la tienes eh, de cabeza Y te dicen No es momento de tomar decisiones Basadas en el miedo, basadas en el ego Es muy importante Géminis Que hagas esta limpieza de casa Que te mantengas observando No trates de escalar esa montaña O, o, o evitar esta, estos sentimientos O estas emociones Te dicen, vívelas Experimenta todo aquello que vas a estar sintiendo en, esta, en estos días, en esta limpieza de casa. Es muy importante que lo hagas, Géminis. Muy importante que decidas eh, tomar esta guía para que vayas limpiando poco a poco y avances y eleves tu energía. Y finalmente, el mensaje canalizado de tus ángeles para ti en estos momentos. Es, tienes la carta, cobrar vida. Y en estos momentos me voy a permitir leerte este mensaje, directamente de este oráculo. Y dice lo siguiente. Cobrar vida. Algo hermoso Géminis ha nacido en tu vida. La carta, cobrar vida, es un sutil recordatorio de que debes renunciar a tu manera de hacer las cosas, dejarte llevar y permitir que el espíritu te guíe. Toda nueva vida es inestable al principio y necesita muchos cuidados. Los campesinos no entran en sus campos y arrancan los brotes de las plantas para ver cómo se encuentran. Saben que todo tiene su propio ciclo de crecimiento. Deja que la naturaleza siga su curso. Encuentra otros asuntos en los que concentrarte, Géminis. La simplicidad y los pequeños pasos están en la orden del día. Cuando llegue el momento adecuado, serás testigo, testiga del milagro. Es importante, Géminis, que hagas estas limpiezas que hagas estos movimientos para encontrar el equilibrio y cuando te hablan del espíritu te hablan de conectar con tu alma de conectar con ese poder superior en el que tú crees y pedirle de manera humilde, de manera honesta que te ayude a sanar cada parte de tu vida para que puedas elevar tu energía y puedas manifestar esta abundancia que te están pidiendo ya que empieces a manifestar. Géminis, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que no te pierdas nuevos contenidos y gracias, gracias por estar aquí, te mando un abrazo de mi alma a la tuya, deseando paz, armonía, felicidad y serenidad en tu vida. Muchas gracias.